Que la, la, cuando tú tensas aquí, que también hay que tensarlo, uh -huh. menos pero hay que tensarlo. Esto tiende a ser así, uh -huh. pero el propio cable, si lo haces solidario, va a estar tirando uh -huh. para acá. Y aquí un poco igual, ¿no? Entonces, que eso va a trabajar como una doble estructura uh -huh. solidaria, ¿no? Y esto viene aquí. Pero ahí hay un marco, ¿no? Al final, eso viene aquí como lo ata. ¿Eh?